O señor Stark, me están pidiendo mandar unos saludos a Latinoamérica, así que me ausentaré un instante para poder enviar estos saludos a nombre de usted y míos. Hola, ¿qué tal? Les habla Jarvis. Quiero enviar un saludo a todos los fans que siguen esta página. A través de Internet.